Bueno gente del mundo, vamos a una noticia de último momento, se publicó Godot 4 Beta 1, un pre-release, es decir en la página oficial todavía no está, pero lo pueden descargar de acá, les voy a dejar en el link en, en la descripción. Eh, tiene varios cambios, ya pueden ir probando, voy a estar haciendo seguramente algunos tutoriales ahora el fin de semana grabándolos, como pueden ver tiene sistemas de partículas, shaders, visuales, etc. Algo que hay que destacar entre las cosas que he leído por ahí es que ya no va a contar con el sistema de Visual Scripting, al menos de momento. Han decidido sacarlo, va a seguir manteniendo C# como lenguaje principal, la opción de C Sharp y demás, pero como saben Visual Scripting para los que les estaba gustando va a quedar obsoleto y quizá se discute la idea de integrarlo como un posible plugin o una extensión. ¿ok? El resto más o menos, como pueden ver acá, tienen bastante las cosas que se fueron agregando. Como saben, se experimentó mucho sobre la parte 3D en lo que es el renderizado. Acá lo está explicando específicamente, eh, un futuro soporte a Direct3D. Eh, bueno, OpenGL, Vulcan, ¿ves? Estuvieron con, experimentando con eso más que nada, Un poco con las físicas y el navigation, el resto yo diría que más o menos lo mismo, no, no hay mucho que decir, eh, esperemos que sea una buena versión, yo sé que tiene muchas cosas nuevas y buenas a experimentar, el punto es esperemos que no sea como Godot 2, al principio y Godo 3 que te rompía los proyectos. No vamos a ver si los es esperable que tenga bugs. Porque es la primera versión. Que no sean bugs. catastróficos. Así que, gente. Quiero ver en los comentarios qué esperan de, de este Godot 4. Si lo están probando. Qué expectativa tienen. Qué proyecto van a hacer. O qué tutorial quieren ver. Nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima, loco.